¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra lección en video. Les habla Alejandro Pachajoa. Hoy vamos a hablar de la tipología de artículos publicados en revistas científicas. Antes, discutamos en qué consiste una revista científica. Para ello, miren qué mejor que consultar lo que dice la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Una revista científica o las revistas científicas en general son el principal instrumento de transferencia de información científica. Hemos dicho antes que cuando queremos hacer una investigación, lo mejor es consultar las revistas especializadas antes que los libros. Los libros normalmente contienen teorías y conceptos. Las revistas, los artículos publicados en ellas, contienen las investigaciones, normalmente las más recientes, que se han hecho sobre la temática de nuestro interés. ¿Qué características tienen? Veamos. Los artículos están escritos por investigadores especialistas en la materia. En una revista científica, lo normal es que los que publican sean los profesores, los investigadores. De manera que tenemos la garantía que vamos a leer especialistas y no a personas que están apenas enterándose de la temática. Normalmente los que se publican ellas son investigaciones originales o revisiones que han realizado esos especialistas en la materia. Ya volveremos sobre el asunto. ¿Quiénes son los lectores principales de las revistas científicas? Los estudiantes, los profesores y los investigadores. Por lo general no son revistas para el público en general. Lo que va a ocurrir cuando leamos una revista de una disciplina que no conocemos es que poco o nada vamos a entender del tema. Normalmente las publican una institución académica, generalmente las universidades o los centros de investigación o un gremio profesional. Muy bien, la característica más importante de todas es que cualquier artículo que se publique en ella va a ser revisado por un comité editorial y unos pares académicos, es decir, otros investigadores especialistas en el tema. De modo que cuando leemos un artículo que está en una revista especializada, una revista científica, tenemos la seguridad de que otras personas expertas en el tema lo leyeron y lo aprobaron. Eso no quiere decir que la información que contenga sea cierta necesariamente. Lo que quiere decir es que lo que hay allí con seguridad no va a ser el resultado de la especulación de alguien. Eso nos da cierto nivel de seguridad sobre lo que leemos. Muy bien, los textos son densos normalmente porque son para un público especializado. No tienen colorido, no tienen diseño, la mayoría son datos estadísticos, planos y tablas. Muy bien, volvamos ahora entonces hablar de las de esta tipología de los artículos uno de los artículos más valorados por la comunidad científica es el artículo original o de resultados de investigación, ¿por qué se llama original? porque quiere decir que es un artículo primero que no se ha publicado antes y segundo porque lo que contiene es el resultado de una investigación que realizaron unas personas y es la primera vez que se dan a conocer esos resultados de investigación Aquí tenemos un ejemplo interesante, lean ustedes en pantalla, tenemos un artículo que se llama Costosas banalidades de la humanidad, experimentación publicitaria mediada por la realidad aumentada para promover el criterio medioambiental, dos puntos, publicidad aumentada. ¿Quiénes lo escribieron? El profesor Víctor Hugo Puentes, profesor del programa de publicidad y mercadeo de la Universidad de los Libertadores, y Ricardo Andrés Borges, también profesor nuestro del programa de publicidad y mercadeo. No me gusta el título, no me gusta este costosas banalidades, pero normalmente a uno de los títulos... Eh, ahora les voy a dar ejemplos de algunos títulos que me parecen más acertados. Eso no quiere decir que el artículo no sea muy bueno. ¿Cómo saber que esto es un artículo original o de resultados de investigación? La sola palabra, experimentación publicitaria mediada por la realidad aumentada para promover el criterio medioambiental, me dice que ellos quizás lo que me muestran en ese artículo es el resultado de una investigación. Ahora vamos al resumen. El resumen me dice enseguida... Noten ustedes lo que me dice el resumen, que la investigación abordada en el presente artículo tuvo como objetivo analizar las percepciones emotivas de un grupo focal de jóvenes estudiantes de la Fundación Universitaria de los Libertadores con edades tal, mediante la realización de un ejercicio publicitario. Entonces, cuando yo leo esto aquí, me dice que analizaron las percepciones emotivas de un grupo focal. Ya con eso yo sé que lo que me están mostrando en el artículo es el resultado una investigación. Normalmente cuando yo leo con solo leer el resumen yo puedo saber si ese artículo es pertinente o no para apoyar la idea de investigación que yo tengo. Muy bien, vayamos a otro artículo de, publicado en la revista Espacios. Bueno, debo decir que el anterior también estaba publicado en la revista Anagramas. Esta se llama revista Espacios. ¿Cómo se llama este artículo? Se llama Consumo Ecológico. Y aquí vamos a ver en el título si se trata de un artículo de resultados de investigación o un artículo original. Estudio exploratorio. Esto ya me dice que fue que lo realizaron. Exploraron el comportamiento de mujeres en Colombia alrededor del consumo ecológico. Esto ya digo, esto es una investigación. Lo que me van a mostrar aquí es el resultado de una investigación. ¿Quiénes lo escribieron? El profesor... Fernando Marroquín que fuera hace tiempo director del programa de publicidad y mercadeo en Libertadores la profesora Janet Palacios que es nuestra coordinadora y gestora de investigaciones en la en la facultad y profesora del programa de comunicación social aquí en Libertadores la profesora Marixa Sandoval que es la directora de los posgrados de psicología en la universidad Conrad Lorenz y Miriam Sierra que es profesora del doctor de perdón del doctorado en psicología de la universidad Conrad Lorenz ¿Qué, no, ¿Qué hicieron estos investigadores? Aquí está en el resumen. Este artículo presenta los resultados del análisis de las actitudes, opiniones y conductas ecológicas proambientales desde la perspectiva de la teoría de foco normativo. Resumen muy bien hecho. Eh, noten ustedes una cosa aquí, respetados y respetadas estudiantes, el resumen en inglés. Normalmente, si nosotros queremos que el artículo sea tenido en cuenta en la comunidad internacional, Debe ir el resumen en inglés y lo mejor sería que todo el artículo estuviera también escrito en inglés. Aquí me dice, vamos a presentarle los resultados del análisis de las actitudes, opiniones y conductas. Quiere decir que si yo leo el artículo voy a encontrar en el artículo esos resultados. Por eso se llama artículo de resultados de investigación u art o perdón, artículo original. Vamos a revisar este, el artículo de revisión. El artículo de revisión o de síntesis y hay varias maneras de hacer síntesis o revisiones tiene una característica no da cuenta de una investigación que haya hecho la persona da cuenta de cómo ha revisado las investigaciones que han hecho otros el artículo de revisión o de síntesis lo que hace es informarnos del estado de, de la investigación alrededor de un problema en este caso miremos telepsiquiatría una revisión sistemática cualitativa la revisión sistemática cualitativa es una manera eh, sistemática de hacer revisiones sobre el estado de un tema en particular al, que han investigado otros. Son de alto valor científico las revisiones sistemáticas cualitativas y los metaanálisis. No vamos a entrar en este momento a decir de qué se tratan. Muy bien, telepsiquiatría. Entonces aquí está el resumen. De entrada yo ya sé que esto se trata de un artículo de revisión. El objetivo... El objetivo de this review was to search the literature on use of telemedicine in mental health and evaluate if it can play a role in Chile. Perdón por mi inglés, pero lo que está tratando de mostrar aquí es, está revisando en la literatura si se puede eh, utilizar la telemedicina y en particular la psiquiatría en las condiciones de Chile. Eso es lo que está revisando. ¿Quiénes lo hacen? Seguramente un par de psiquiatras que están tratando de llevar la salud mental vista desde la psiquiatría a lugares donde seguramente no hay psiquiatras los psiquiatras son unos profesionales relativamente escasos noten que este resumen está escrito solamente en inglés muy bien, este es un artículo de revisión y así hay muchos ahora vamos a un artículo vamos a ver un artículo de reflexión ¿Qué son los artículos de reflexión? Un, también la investigación, además de presentar los resultados de mi propia investigación, también otra función de los investigadores es reflexionar sobre un tema, sobre el abordaje que han hecho los demás de un tema de investigación y reflexionar sobre los métodos, si han sido los más adecuados o no para investigar el problema o si la teoría en la que se han fundamentado es la más adecuada o no. Este, trabajo, este es un artículo de reflexión. Se pregunta, ¿es la prostitución un trabajo? Escrito por Alejandro Pachajoa, es decir, ¿quién les habla? Y el profesor Johnny Alexander Figueroa. Hoy me gusta menos ese título, me parece desafortunado. En su momento me parecía que era el más adecuado, publicado en la revista Tesis Psicológica de la Facultad de Psicología. Muy bien, veamos ese artículo. ¿Cómo sabemos que es un artículo de reflexión?